Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección Recreo. Estoy en Miranda, la mejor almería de Buenos Aires. saben qué? Me acabo de comprar el mejor cuchillo del mundo. ¿Eh? Lo mejor por los mejores. No voy a decir cuál es, acá está todo encerrado, pero voy a hacer un programa con eso. Hoy les quería mostrar algo que me pasó el otro día. Un alumno en la clase me, me ve el llavero, yo bajo con el llavero para... Abrirle la puerta, por supuesto, y me dice: ¿qué, ¿Qué son todas esas cosas? Y empecé a contarles. Y me parece que podemos hacer un buen programa con esto para que todos lleven un llavero como este. Yo lo llamo llavero de supervivencia. Bien, en primer lugar, esto es un silbato. No lo pruebo ahora porque va a ser terrible. Lo voy a dejar sordo a mi amigo el tigre que está haciendo de cameraman. Este. ¿Pero para qué sirve esto? Bueno, podés mandar una señal de SOS constante si llegás a estar encerrado en algún lugar. Hay veces que yo me quedo encerrado en el baño de un departamentazo de un amigo y lo tuve que usar justamente para que vengan a buscarme porque no había modo de abrir la puerta. Se había desentrado por un pequeño sismo el edificio y la puerta no encajaba. Eh, en un momento dado, una alumna mía me dice «Mira, mi jefe también lleva uno, lleva un silbato». ¿Para qué? Dos tipos, ella estaba yendo a comer con este jefe en cuestión, había dos tipos que se estaban cagando a palos en la calle. El pibe este, el jefe agarró, pegó un silbato de la gran perra. Estos se quedaron ahí paralizados, como dos perros que les echas agua, un balde de agua, uno pero luego por el otro. Y este, bueno, usted se va para acá, usted se va para acá. El pito parece que es el silbato, parece que es sinónimo de autoridad, sirve. Esta es otra, miren lo que es, una linterna, ahí tenemos, muy bien, bien fuerte. ¿Para qué sirve esto? Esta linterna puede llegar a salvar una vida. ¿Saben lo que pasó una vez? Esto lo cuenta un poeta en su Facebook. El padre, que le encantaba jugar al ajedrez, estaba jugando al ajedrez, se corta la luz en el boliche en el que estaba jugando. ¿Y qué pasó? Dice, bueno, vamos a casa a seguir jugando. ¿Qué hacemos? Vamos entonces al baño y voy para casa. El tipo no venía, no venía no venía. ¿Qué le pasó? En el corte de luz no le acertó a la puerta del baño y se cayó y se rompió la nuca en el depósito, ¿eh? en el sótano, en la puerta equivocada. Si llegaba a tener esto, no le pasaba nada de esto. Y esta última, una anécdota, esto es una Victorinox... Kleinberg. Eh, en una vez en los años 30 hubo un incendio terrible, un circo, la carpa se convirtió en una carpa mortal, una trampa mortal, envolvió el fuego a todo el mundo. ¿Saben quiénes se salvaron? Un grupo de 5 o 6 personas que estaban al lado de quién? De un chico que tenía justamente una navaja. Cortaron la lona, salieron y se salvaron. O sea, estas tres cosas pueden llegar a salvar una vida. Y ahora les quiero mostrar algo que, un truco de mi maestro de defensa personal, Aquí lo tenemos al tigre, Sebastián. ¿Qué tal? amigos a todos. Bueno, básicamente un llavero que por un lado uno puede ver que es un poco incómodo, muy cargado, ¿no? Va a ser un poco incómodo de llevar. Puede tener, además de todo lo que contó Marce, un beneficio adicional como una herramienta de autodefensa que nos pueda servir para zafar de alguna situación comprometida, ¿sí? Cualquier cosa que tengamos en la mano va a ser mucho mejor que no tener nada, ¿sí? Entonces, algo muy simple que podemos hacer es usarlo como arma contundente, ¿sí? con un mínimo entrenamiento para optimizarlo. Si este, yo te pongo la mano así, ¿qué me pasa? Si me llega a pegar esa cara a cara. Sí, te arranca unos pedacitos de piel, duele mucho. O sea, no puedo ni poner la cara, mucho menos no, ni poner la no. mano. Tengo que de rajar directamente. Y aparte también, todo este tipo de este, golpes son a los que la gente no está familiarizado. Por ahí, un tipo. Muy peleador, muy callejero que tiene muchas peleas, está familiarizado con esquivar trompadas. Claro, o diagonales. Eh, diagonales. Sí, o y más, al más que nada los golpes de puño. Exactamente. Y todo este tipo de golpes con objetos contundentes y trayectorias no convencionales son muy difíciles de esquivar, aún para peleadores experimentados. Así que bueno, nos puede servir también este, como una herramienta para autodefensa, ¿no? Bueno, o sea, cuatro elementos en uno. Aparte de las llaves que te permiten entrar en la calidez de tu hogar. Muchachos, desde Miranda. Ahí está, Miranda. Ah, les mandamos un abrazo muy grande, tanto el tío como yo, pulgar arriba para Marcelo y Marco, y Armería Miranda. Tal